Sí, realmente la información que tenemos en principio es que a nivel que se había hecho de la denuncia de que esa fortuna millonaria para la familia Rosario, que había un abogado que estaba recibiendo la solicitud de las personas, los familiares, y que le pedía al principio dos mil pesos. Ella había anunciado que eso era una estafa, que eso no era real. Ahora eh, nos enteramos de que ella por esa oficina de abogados ha sido demandada, casualmente en el día de hoy, hoy eh, jueves, está citada para acudir a las 9 de la mañana a, a, una, a enfrentar una supuesta demanda de parte de ellos, por, que consideran que ella no ha dicho la verdad. Realmente el periodista se hace eco de las cosas y nivel que es una periodista muy responsable, que cuando denuncia algo es porque tiene eh, evidencia de, de las cosas son así, porque ella es muy investigadora. Nosotros debemos solidarizarnos con Aníbal Rosario, que además que es periodista, la, hay una doble razón, y es que Franco Macorizana. Una excelente profesional. Y nosotros llamamos al Comité Ejecutivo Nacional del Colegio Dominicano de Periodista, eh, el periodista Adriano de la Cruz, de honra en presidir, a que tomen carta en el asunto, en el aspecto de darle todo el respaldo que requiere la periodista Nivel Carrosalio ante esta situación, y que nosotros y los demás periodistas, pues también nos sumemos a ese respaldo y estar pendiente paso a paso de. Cada movimiento que se dé en torno a esta eh, situación que pretende callar eh, las voces que denuncian las cosas que andan mal, las cosas que se están haciendo mal en este país.